Las principales propuestas de los pueblos y las mujeres indígenas en este diálogo intercultural del MAV eh, es, en primer lugar, lograr la participación proactiva de los pueblos y las mujeres indígenas, sobre todo juventudes, en relación a la toma de decisiones. Sin embargo, creo que también es sumamente importante la propuesta que se hace de que se deben respetar las normativas establecidas tanto en los estados como a nivel internacional, con el propósito de evitar conflictividades o ingobernanzas. Por otro lado, eh, los diálogos deben ser abiertos, eh, transparentes y sostenibles según las propuestas eh, eh, dadas por los participantes y que esto conlleva realmente a una sostenibilidad de las propuestas eh, frente a los diálogos y por hacerlo con instituciones, estados, eh, instituciones financieras y organizaciones de pueblos y mujeres indígenas.